El tema de hoy es como dice el versículo, otra vez, otra vez abriré camino en el desierto. Otra vez, otra vez. Cosa grandes es que Dios habla al mar. O haga brotar aguas en el desierto. algo tan extraordinario que no tiene por qué repetirse, sin embargo. La Escritura revela que por sus escogidos Él volverá a hacer algo extraordinario Y el versículo siguiente, 43.20 lo confirma Dice, porque daré aguas en el desierto Y ríos en la soledad Para que vean mi pueblo, mi escogido si piensas que determinado milagro es demasiado grande Como para que Dios no lo vuelva a hacer por ti Entonces posiblemente no ocurrirá Porque es necesario que el que se acerca a Dios Tenga fe y crea que le hay Y crea que es el de los que le buscan Pero si alguien aquí puede creerlo Que como, que como lo hizo una vez Lo puede volver a hacer por ti entonces tome fe Porque tenemos un Dios y Padre Tan grande por medio de Cristo Que Él no tiene miedo de revelarse Otra vez Y repetir cosas Que curiosamente están marcadas En la asistencia Y cuando la Biblia dice otra vez Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad ¿Para quién? ¿Para quién? Para, ¿Para que beba mi pueblo mi escogido quién eres tú eres de su iglesia quién eres tú eres el pueblo de la promesa quién eres tú eres el pueblo invitado a heredar esa palabra quién eres tú la persona que Dios ha llamado para repetir el milagro me está entendiendo hay ¿Eh? alguien puede el paso de Israel a través del mar fue de los mayores hechos que conoció aquel pueblo antiguo y ahora este profeta dice que él lo volvería a hacer. No como estudiante de la Biblia queda impactado. ¿Cómo así que el que abrió el mar rojo dice, lo vuelvo a hacer? bendición que te dan. El 40% de personas pensaban en su pasado difícil, pasado de fracaso y de vergüenza. Halló que el 30% de las personas existen sin posibilidad de nada y sin pensamiento, o sea, no planean, no, no sueñan, no tienen esperanzas. Encontró que el 12% de personas pensaban en su trabajo fracasado, en algo que les irritó, les surcuró y en las heridas que le causaron otras personas atrás y luego inquirió o investigó que el 10% pensaba sobre la salud y, dem y demasiada preocupación por la vida pero solo encontró que solamente el 8% pensaba que las cosas podrían cambiar en el mañana que tenía buen pensamiento pasado traerá resultados positivos positivos no, no lo creo es que somos número uno para recordar el pasado y permitir que eso nos afecte para mal. tú mejor que nadie sabes que no te fue bien tal vez este año que hubieras querido que las cosas fueran de otra manera y tal vez no sucedieron pero Dios te va a decir yo hago cosa nueva yo hago cosa nueva promesas se necesitan guerreras que arrebaten hombres que arrebaten lo que Dios está entregando para este año esta, esta, este mensaje decisivo para muchos este momento es decisivo para muchos como entraremos en el 2019 entraremos pensando en la derrota y en lo viejo o creemos que Dios va a repetir el a veces este año no suceden las cosas como creíste pero quiero decirte que el panorama va a cambiar ah, ahí, me, gustó, me gustó la mente allá me gustó la mente allá me gustó la mente allá parece que hay gente aquí que cree porque cree que el panorama va a cambiar alabamos el Señor para siempre por su nombre es la gloria Alguien se pueda sentir un poco derrotado Porque las cosas no han salido Te sientes defraudado, defraudada Con un sentimiento de impotencia frente a todo Mas Dios en esta noche, en esta noche especial A través de estos versos que estamos leyendo También dice, no os acordéis del fracaso pasado No traigáis a la memoria las cosas antiguas En pocas palabras, olvídate nuestros pecados Se les el justo para perdonar nuestros pecados Y limpiamos de nuevo de, de, de nuestra maldad Hoy hay gente aquí Que está comenzando a escribir Una nueva historia Yo soy de esos Aleluya, no tienes que amargarte más El pasado que lo atrás Los rencores quedaron atrás Los temores quedaron atrás Las dudas quedaron atrás Los resentimientos quedaron atrás Reacciona, aleluya Por Llegó la, hora, llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora Llegó la hora, llegó la hora Llegó la hora para que Dios te saque Llegó la hora, aleluya Yo siento que es un año distinto Yo siento que viene una planadora de gloria El viento del avivamiento. Aleluya Despójate de la sombra de los recuerdos Despójate de la sombra de los recuerdos que te oprimen el pueblo de Israel ha pasado una vida en Egipto y en el desierto. Y ellos decían, nos acordábamos del egipto, del pescado, de los pepinos, de los melones, de los puertos de las cebollas y los ajos. Aleluya. Y Dios le estaba diciendo al pueblo que no pensara en los recuerdos de la vida pasada. En lo que pudo ser y no pudo ser. Dios le está diciendo, prepárate. Por eso fue que Pablo dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está delante, prosigo, a la meta, al premio, del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Es lo mismo que dijo Isaías, vean. Dios ya está haciendo algo nuevo, no se acuerden de lo pasado, no se acuerden de su vida miserable mire adelante, mire lo que Dios ha decidido de usted, mire lo que Dios habló algún día de usted recuerde que Dios no miente Dios no miente, recuerde lo que Dios la palabra que Dios le dio algún día, la promesa que Dios algún día le dio recuérdelo, recuérdelo eso nunca se enterrará ni se olvidará porque la tierra pasará ¡Esa palabra se cumplirá! lo había abandonado y que no tenían nada de esperanza y que estaban cautivos para siempre y que nos subyugaban Con su misión, el enemigo aparece un profeta profetizando el nombre de Dios y diciendo Jehová hará cosas nuevas, pero se está del milagro yo no sé qué puerta se tiene que abrir este año yo no sé qué desierto tiene que florecer este año yo no sé que desierto tiene que reverdecer este año lo único que sé Israel creía que Dios había abandonado y que ya no había esperanza habían pasado 70 años de esclavitud no sé cuándo lleva de esclavitud no sé cuándo lleva de esclavo y decían ya no hay esperanza todo ha terminado pero en ese tiempo nació una generación aleluya que no entendían el por qué habían sido destinados a ese mismo desesperación en 70 años y cuando se da esta palabra el pueblo ya estaba en un momento alto que ya no aguantaban la crisis, ya no aguantaban la situación, ya no aguantaban el problema ya no aguantaban el proceso divino, ya no aguantaban y de repente aparece un profeta loco diciendo, Jehová después de 70 años dice yo país. Yo puedo ver lo que Dios va a hacer con muchos aquí. Yo puedo ver lo que Dios va a hacer con muchas aquí. Se voy a hacer algo nuevo Olvida las cosas De antaño Yo voy a hacer algo nuevo contigo ya está sucediendo Huy con del mamculo en algún momento lo que has estado esperando sucederá lo que has estado amenando te va a sorprender y yo profetizo esta mañana